Esta grabación es para ti con mucho amor de la comunidad de Eleven Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 297. El perdón es el único regalo que doy. El perdón es el único regalo que doy, ya que es el único regalo que deseo. Y todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy. Esta es la sencilla fórmula de la salvación. Y yo, que quiero salvarme, la adoptaré para regir mi vida por ella en un mundo que tiene necesidad de salvación y que se salvará al aceptar yo la expiación para mí mismo. Padre, cuán certeros son tus caminos, cuán seguro su desenlace final y cuán fielmente se ha trazado y logrado cada paso de mi salvación mediante tu gracia. Gracias a ti por tus eternos regalos y gracias a ti también por mi identidad. El perdón es el único regalo que doy. Amén.